Natita, ayer subió un posteo, eh, Mauro, Zárate, y, y la verdad es que es muy sentido. Ayer se cumplieron seis años sí. de tu de, de, de, de, de que me cure De que te curaste. Sí. sí. Bueno. ¿Podemos ¿Sabe? ver ese posteo? A ver. Lo vamos a buscar a y la, la imagen, ¿no? Qué fuerte, los dos tomados de la mano. Sí. Hoy seis años, amor mío. Volvíamos a respirar y a dejar atrás el... Bueno. Qué fuerte, qué fuerte. Sí. ¿Cuánto tiempo duró todo, Nati? Eh, más, más o menos como un año, porque en el 2016, que fue la primera vez que a mí me lo detectaron, eh, me operaron, hice todo lo que es el tratamiento y después a los seis meses tuve que volver por mi control y ahí me había vuelto. Sí. Así que ahí hicimos uno, una cirugía mucho más grande que la mastectomía bilateral. Por, por parte, ¿cómo, cómo llegas al control? ¿Los controles, digo... Eh... Es, es parte de, de, un, de un plan de salud que todas debemos hacernos año a año. ¿Pero tuviste algún síntoma? No, en realidad yo, a mí cuando me lo detectaron tenía 30 años, o sea, no, no estaba ni siquiera en edad de hacer mamografía. Las mamografías se hacen con, creo que a partir de los 35, sí, sí. algo así. Eh, bañándome, me acuerdo que era nuestro aniversario, yo hacía dos, tres semanas que había perdido un embarazo y me sentí una bolita, pero nada, o sea, viste cuando te pasas el jabón así, bueno... Y bueno, y fui al, a mi médico, que me tocaba más el, el control de la pérdida de este embarazo que había tenido. Y él me decía, yo creo que esto tiene algo que ver con lo que, bueno, la pérdida de, de, del embarazo. Que, que, bueno, que... Y bueno, y, ¿no? y empezamos con controles, con mamografías ecografías salía todo bien hasta que me hago una magnificada. Y en la magnificada ahí me salen microcalcificaciones, Virrat 5 eh, eh, y después, este, bueno, nada, como tres tumores. Y ahí, bueno, se plantea... ¿Pero una... cómo fue digo, en la familia el cimbronazo, la noticia? Que, eh, tuviste, tuviste la, la Estuviste bien acompañada, pero tuviste mm, un médico amoroso a la hora de enterarte. Yo tuve mi médico, que la verdad, eh, Martín Engel, me sacó el sombrero, me atendía al teléfono hasta las 11 de la noche, porque lo llamaba con, con dudas, ¿viste? Ah, sí. Sí. Te daba tranquilidad, ¿qué sí. te decía él? Sí, sí, sí, él me decía, quédate tranquila, de esto no te vas a morir, me decía. Sí. Eh, y bueno, nada, y después sí, la contención familiar. Yo, en realidad, cuando me entero eh, que habíamos venido por las vacaciones de él, estábamos acá durante un mes. O sea, yo me quedé más tiempo y él se tuvo que volver a Italia. En ese momento estaba jugando en la Fiorentina. Eh, de hecho, me acuerdo que nos íbamos a ir a veranear, todos habíamos ¿Y no una... ya tenías a tus hijos? Sí, Rocco tenía ocho meses. Cuando, a, cuando Rocco cumple un año, yo ya estaba operada, estaba esperando que me saquen los puntos. ¿Y no te dolía nada, ningún síntoma? No, me... de la, de no, no, no, no, no, la verdad ¿Te que... ¿Te sentías que... bien? Sí, me sentía bien. ¿Qué? O sea, lo que me dolía era el corazón, en claro, realidad, pero, el dolor. Pero, pero Nati, ¿qué? perdón, si sí. querés contestarlo, ¿no? Sí. ¿Qué se pasa en ese momento por la cabeza? Vos tenés un nene de 8 meses, 30 años? a los 30 años eso, digo, se piensa... Eh, no sé, lo puedo, ¿puedo dejarlo solo al, al nene? ¿No me va a tener para que ¿Se sí, piensa en eso? Sí, sí, sí. Para mí, es eh, o por lo menos lo que me pasó a mí, fue lo primero que se me cruzó por la cabeza. es ten, O sea, yo le decía a Mauro, si sí, yo olía mañana para que no estoy, a mí me hubiera gustado que él haga su vida, porque quería que ellos tengan una imagen materna, ¿no es cierto? Eh, y sí pensaba que bueno ellos el día de mañana si no le muestran una foto mía no se va a acordar claro. son dos cosas que se te, se te cruzan sí. al principio igual fueron los primeros 15 días que no salí de la cama después nada, ya activé y dije o me come a mí o me lo como yo a él ¿me entendés? o sea la enfermedad bueno pero hay wow. que activar, a veces. Sí, hay se que lo activar, propone, hay que pero activar. hay que activarlo sí, de sí, verdad. Sí. igual también me ayudó mucho eh, terapia hice, me acuerdo que mi psicólogo tu mamá también ¿no? mi mamá se instaló en mi casa, estuvo conmigo todo el tiempo es más eh, creo que le había contado a Pavo, el primer programa que yo vengo a hablar es a Desayuno, ah, americano. desayuno americano, y vine sí, con madre. mi mamá. Mi mamá no me dejaba nada, ni un segundo sola. O sea, me entraba a bañar y mi mamá se quedaba sentada en la cama, ¿viste? Mm. Eh, pero a mí la terapia me salvó también muchísimo, eh, porque obviamente... Yo, obviamente, a mí me agarró siendo mamá. Entonces, yo no quería llorarle o transmitirle eso a mi mamá, porque yo decía, si a mí me voy a pasar con mi hija, o sea, el, el dolor, la angustia es tan grande que no la quería cargar con eso. Entonces, descargaba con, con mi terapeuta. Todos los días de terapia. Claro, digo, fue sí, fundamental desahogar. Fundamental. Uf, sí. En una nota dijiste eh, algo así como que después de que te sucede eso, no volvés a ser la misma persona. No. ¿A qué no. te referís? ¿En qué cosas? Primero que empezás a valorar lo que... A ver, a ver, parecen como frases hechas, ¿no? Lo cotidiano, las cosas simples. Yo me acuerdo, bueno, cuando me lo dijeron, mi nena estaba en el jardín, me fui al jardín, me senté y sentí algo re tonto, ¿eh? El viento en la cara y el, y el sol. Y dije, qué lindo. Cuando uno sale a la calle y mi lo bola. tiene todos los días oh, y no bien. le da ni bola. Mm. Eh, le empezás a prestar atención a las cosas más importantes. También te das cuenta que la plata no te salva. Eh que muchas veces también la esposa del jugador se pone como siempre en ese lugar de lo económico, ¿no? Eh, la plata no te salva, yo hice el tratamiento en Argentina, me quedé con mis médicos acá, eh, y la verdad también eh, como que me impuse mucho más ante la vida, ¿no? Hoy tengo ganas, ganas de hacer algo y lo hago, no me quedo con las ganas. Eso sí me cambió. ¿Y de dónde sacaste las fuerzas? Porque hiciste terapia, sí. pero sabe, muchas veces las personas que tra atraviesan eso, termina siendo otra vez contenedores de la familia, ¿no? Porque la familia llora, sufre y uno tiene que mantenerse fuerte incluso en ese momento. ¿Y dónde sacaste esas fuerzas para...? Yo creo que cuando no te queda otra, sale. No sé cómo, pero sale. Eh, mi familia igualmente, mi marido y mi mamá, que fueron los que más estuvieron conmigo, jamás ninguno lloró delante mío. Nunca. O sea, era como que parecía, estaban como hasta alegres, ¿viste? Eh, no porque los tuvieran, sino porque me querían como transmitir Animal, toda esa alegría. Claro. Y yo le decía, bueno, paren, tampoco es que lo minimicen, bien. no es una gripe. Claro. ¿Me entendés? <risa> claro. Claro. Pero, pero qué importante, ¿no? Sí. La, el, el visualizarte sana. Claro. Sí. claro. ¿Sos creyente? Sí, ahí me hice mucho más creyente. Obvio. Mi abuelo se sí. llama Benito y no. me dice... San Benito, entré a quirófano con la medallita San Benito de la mano. Mm, qué bravo. ¿Y ¿El tratamiento cuánto te duró? El tratamiento duró tres meses. ¿Tres meses? Sí, hice radioterapia, no bueno. tuve que hacer quimio porque no había agarrado cadena ganglionar, pero dentro de todo había sido bastante agresivo porque a los seis meses cuando fui a mi primer control ah, se sí, había aparecido de nuevo. Les contaste que te habías hecho una mastectomía. ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué significa? ¿Cómo es? Mastectomía, te sacan todo. Ahí está la mastectomía preventiva, que te pueden eh, dejar pezones y si no, te sacan todo. Eh, sacan glándula mamaria, todo, porque ya cuando es una enfermedad residente, prefieren limpiar, ya me habían sacado claro. a 5 centímetros, que era bastante, y nada, y el médico me dijo, elegí, pues de las dos, podés... o sea, está indicada solamente en esta, pero si querés, le dije, no, sácame todo. todo. Claro. No y, quiero... cómo, y después de eso, ¿cómo te sentiste, vos mujer, frente a eso, asumiendo ese nuevo cuerpo? Esa nueva forma de mujer. Eh, Vos sabés que muchas mujeres me preguntan eso. No, no enfoqué ahí. Enfoqué. No enfoqué ahí. Enfocaste en la pelea. Enfoqué en la, la vida. Enfocé el día de mañana arriba. dije en algún momento esto va a tener solución. Ah, no, no, bueno, no sé, me tatuaré, que hay un me pondré de prótesis ahora gracias Sí, a Dios. o sea, no en, en ese momento no fue una preocupación. Sí, no te voy a mentir, estuve una semana internada porque es una cirugía muy claro, grande no, cuando no, me dieron el alta me tocaba hacerme las curaciones, yo no quería que Mauro me viera así bajo Ay, ningún claro, punto de vista. Claro, claro. Mi mamá se ve que de contener tanta emoción y tanta angustia, cuando me dieron el alta del hospital se enfermó sí, y bien. la primera vez que me vi, no sé, sí. Claro, me trajeron una silla me bajó la presión, pero claro. bueno, dije: esto es solucionable. A mí lo que me importa es que claro. los chicos tengan mamá mañana. Así. Exacto, sí. y el mal afuera. Sí, el mal sí. afuera y seguir peleando. Sí.